haz todo conmigo cocina conmigo viaja conmigo crea conmigo estudia conmigo todo conmigo Hola muchachos ¿Cómo están? Estoy caminando para ir a una colina ¿Ya te ves allá? Ya desde hace un mes empezó la cuarentena, el lockdown. Sí. Es que veo la gente viene. Ay, casi no puedo salir de la casa, pero una vez al día puedo salir para hacer ejercicio. Bueno, normalmente no salgo. Yo entrenaba en Colombia por dos años, casi por todos los días. Y perdí casi 20 kilos, más o menos pero pero después de empezar la pandemia empezó la pandemia no hice mucho de ejercicio y ya gané mucho peso soy así si no hago ejercicio gano muy rápido muy fácil de ganar como 10 kilos ay como si fuera dinero que estoy ganando tan rápido sea genial, ¿no? yo como apenas de pagar por un curso en el gimnasio en Inglaterra Empezó la cuarentena. Uy, yo veo el caballo. Qué hermoso, ¿no? Ay. Y yo estaba tan pereza. No hice ejercicio. Y solo comí. Y comí. Pero... A mí me encanta hacer ejercicio. Siento muy bien. Y también hoy haciendo ejercicio siento mucho mejor. Como yo estaba un poco triste con... como melancolía. Hace una semana ocurrió una situación muy pesada. Como un levantadero me molesta mucho y tuve las pesadillas por una semana anoche también a mí es muy difícil controlarme con los sentimientos como soy muy emocional y sensible yo también quiero estar divertida como mis amigos de América Latina. Yo intento, pero no es tan fácil. Es que yo pienso mucho sobre todo. Soy una chica de mucha imaginación. Si no hago nada, no puedo parar de pensar cosas. <risas> tengo que seguir. Tengo que, tengo que conseguir algo físico para no pensar muchas cosas. Especialmente a mí, el arte y deporte me ayuda mucho con eso en Colombia tomaba varias clases en el gimnasio y me ayudaron mucho con los sentimientos y estar un poco más más con tranquilidad charlar con mis amigos también ayuda mucho a vencer las dificultades pero yo no llevaba mucho acá y como mayoría de tiempo acá estoy en mi casa por el lockdown Todavía casi no conozco a nadie acá y no tengo amigos cercanos acá y por la ¡Ay! y por la diferencia de horaria por la diferencia de horaria es difícil charlar con mis amigos en, en el otro lado del mundo también, ¿no? Ay. Ay. también el clima. Casi no veo el sol acá. Siempre nube, nube llena de nube. Y sigue lloviendo. Hoy salí como vi. No está lloviendo por ahora, pero si sí, ya va a llover por la tarde, mm. me gusta ese sonido también. No. Sí, entonces ocurrió unas situaciones malas y cerrada en mi casa, con mal clima. Ay, así me queda muy melancólica. Mm -hmm. Buenas Y así yo quedaba muy melancólica pero ya mejorando ya mejoré caminando hablando con mi cámara pero no sé si alguien va a escucharme pero bien porque no ¡Ay! Mira el paisaje. Me encanta. El sonido de los pajaritos y el caro viene el carro... ¡Uy! ¡Ay! Mira, acá también hay una casa. Será genial si tengo suficiente dinero y vivo cerca de un paisaje así bonito. Ahí será genial, ¿no? Pero no tengo dinero. Vamos a subir, subir. Creo que todavía falta uno a dos kilómetros, o tal vez un poco más. Como ahora ya yo empezó a respirar tan fuerte, <ríe> yo vuelvo cuando llego a la colina. Bueno. Uy, ya casi se ve este árbol. ¿A qué árbol? Voy a caminar hasta allá. Ay, es muy oscuro, ¿no? No sé si voy a llegar al... a aquel árbol primero, o... allá. Ay, oh, sí. sí, yo veo bonito allá. Hmm. Creo que voy a llegar allá primero. yo no tengo, no tengo tantos zapatos, son tenis. Y solo tengo dos acá. Uno es blanco blanco <ríe> y el otro es esto. Ay, yo veo el sol. Ay, qué genial. Solo por un rato. Sea. <risa> Me estoy caminando por el árbol. Creo que allá haya más cosas, pero... me a y tomo o bebo o tomo un té que yo trae y ya es que hay que caminar otros siete kilómetros hasta mi casa, ¿no? no puedo gastar de la energía que tengo. <ríe> Ay, qué bonito. Ya se ve. Ya se fue el sol. Es muy difícil que verlo. Como novio, ¿no? No novio en, en un lugar, tal vez en el otro lado del mundo, yo sé, sé existe, pero no veo, sí es como un novio. Y vea, qué bonito este árbol oscuro <ríe> por el clima Con la dirección, <ríe> no veo la vía, no sé a dónde hay que bajar. Voy a caminar todo el día acá, ¿sabes? Sí, no había nadie inventó. Okay. ¿Qué pillas? <ríe> nunca puedo viajar. <ríe> no sé, estoy buscando. Sí, se ha por... Perro allá viene Allá Voy allá Pero es allá una vía Ay En donde la caca Y allá Yo veo el marco De la cicla Bicicleta Ya, el pueblo la ciudad sea cualquiera donde hay mi casa es lejos, ¿no? yo veo condición de la vía no está tan bien tan perfecto como así mejor que guardar mi cámara para no me caer entonces bueno creo que es mejor yo vuelvo con otro video ya voy a guardar mi cámara. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Chao, chao. Hasta ahorita. Hasta pronto. Nos vemos en el siguiente video. Te espero. No olvides suscribirte. Sígueme. Haz todo conmigo.